¡Bim Bim! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Dónde estás? ¡Estoy fuera del Marktale de Moabins! ¿En serio? ¡Sí! ¿Te gusta mucho? Mucho. Pero hay bambú dentro. No. Y aún así te gusta. Bueno, me gusta porque soy muy popular en este McDonald's. ¿En serio, Bimbin? Claro, sí, ¿Podría sí. decirse que todo el mundo se enamora de ti? Se enamoran todos de mí. Porque cuando le hago así, dicen que soy muy tierno y muy mono. Hombre, si es verdad, sí, eres se muy mono. y <risa> <risa> puedo decirte un secreto. Adelante, Bimbin. Este amor que toda la gente del MarkTale me, me siente para mí ¿Sí? No es recíproco ¿En serio, Bimbin? ¡Os odio humano. ¡Joder, Bimbin! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Con los humanos! ¡Acabará! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Con los humanos! ¡Acabará! ¡Bravo, Bimbin! ¡Bravo! ¡Aplauso! Gracias. gracias, gracias, gracias. A ver, pancrai perro. <risa> bye bye, bim bim. Bye bye.